hola hola chicos aquí les traigo un nuevo video este espero que sea de su agrado bueno este solamente para decirles que gracias por el apoyo que me están brindando a mi canal y pues no hay nada más que decir más que mil gracias ya llevamos 1150 suscriptores gracias por su apoyo y pues que, que, pues que cada día, pues voy a seguir creciendo y pues con la ayuda de ustedes. Les mando un saludo, un abrazo desde México. Y hasta la próxima vez que subo un video, voy a estar saludando a las personas. Ok, bueno chicos, habiendo decir todo, eh, los dejo con el video. Hasta la próxima. Thank yeah.